Hoy en día, el, el, el trabajo relacionado con el campo es el que realiza el, la parte de la sociedad menos valorada. Entonces, ante esa realidad, creo que por mucho que cambie el panorama, no creo que vayamos a una autosuficiencia 100%. ¿no? Para la Villa Campesina es importante desarrollar espacios para aprender y desaprender de nuestra historia como pueblo, de nuestro contexto, de nuestras luchas locales, de nuestras luchas colectivas que empecemos a pensar como bioregiones, qué necesitamos, cómo vamos a satisfacer esas necesidades, y una organización compleja que viene desde la producción hasta el consumo y todo lo que hay en medio, que es muchísimo. Y desde la red de transición, por ejemplo, de la cuadra de pues, estamos detectando cada vez más la, la necesidad de no solo fomentar una transición exterior basada en acciones concretas, que son muy importantes y fundamentales, pero también estamos detectando la necesidad de de girar un poco también hacia la transición interior, hacia ¿no? o sea, el cuidado y ese proceso de renaturalización interna que podemos hacer todas las personas, de una sensibilización por, por lo humano y por las interdependencias que hay, que hay en el mundo. ¿no? En, en gran medida, muchos de los proyectos agroecológicos por los que yo he pasado y, y he conocido, eh, se han caído y no han sido sostenibles porque no teníamos la propiedad de los recursos. Y yo ahí, eh, la verdad es que me posiciono en un lugar en el que yo no quiero tener la propiedad de, los de la tierra. No quiero tener tierra. Hay que tener en cuenta otros valores que, que también dialoguen con ese propósito de buscar la eficiencia, como pues la justicia social o incluso una justicia interespecífica, ¿no? que vaya más allá del propósito del de desarrollo humano por el desarrollo humano. Desaprender y aprender, ¿no? A, eh, a ver el mundo, a construir un mundo diferente.